Muchas de las novelas y cuentos de Thomas Hardy irán alrededor de personajes trágicos que luchan contra sus pasiones y circunstancias sociales. En el cuento de título, para contentar a su mujer, nos llevan a un pequeño pueblo al que llega un marinero que acaba de sobrevivir a un naufragio. ¿Se queda a vivir en el pueblo? Y se casa con una de las dos mujeres que conoce. A pesar de que viven modestamente, ella desea tener más. Y la única forma de conseguirlo será salir de nuevo al mar. Y ahora damos comienzo a la espera de que sea de tu agrado. para contentar a su mujer. Un relato de Thomas Hardy El interior de la iglesia de San Jaime, en la localidad de Havenpool, se oscurecía poco a poco bajo el efecto de las densas nubes de una tarde de invierno. Era domingo. El oficio acababa de terminar. En el púlpito el pastor tenía el rostro hundido en las manos y la congregación, con un jovial suspiro de alivio, se levantaba del suelo en el que se había arrodillado y se disponía a marcharse. En aquel momento el silencio era tan grande que se oía el chapoteo del mar en el muelle. Lo interrumpieron los pasos del sacristán al dirigirse a la puerta occidental con la intención de abrirla, según la costumbre, para la salida de la congregación. Antes de que le alcanzara, sin embargo, alguien descorrió el pestillo desde afuera y apareció recortada contra la luz la silueta oscura de un individuo vestido de marinero. El sacristán se hizo a un lado y el marinero cerró la puerta con cuidado y avanzó por la nave hasta detenerse en el escalón del coro y el presbiterio. El pastor levantó la vista. Interrumpiendo la breve oración personal, que con toda justicia se reservaba después de las muchas dedicadas a la parroquia, se puso en pie y observó al intruso. «Le ruego me perdone», se disculpó el marinero dirigiéndose al eclesiástico con voz claramente audible para toda la congregación. «He venido a dar gracias» por haberme salvado de milagro de un naufragio. Tengo entendido que se trata de lo procedente, si no tiene usted objeción. Tras una breve pausa, el pastor contentó con titubeos. No tengo objeción desde luego. Lo habitual es mencionar esos deseos antes del oficio para que puedan incluirse en las referencias oportunas en la acción de gracias. Pero si quiere podemos leer la fórmula acostumbrada tras una tormenta en alta mar. Ah, pues muy bien. No tengo manías, respondió el marinero. A continuación el sacristán le indicó la página del devocionario donde se encontraba la oración de gracias y el rector empezó a leerla. El recién llegado se arrodilló allí mismo y la repitió tras él palabra por palabra con voz clara. La concurrencia, boquiabierta e inmóvil ante lo sucedido, se arrodilló también mecánicamente, aunque sin dejar de observar la figura aislada del marinero que, en el centro justo del escalón del coro, estaba paralizado con las piernas flexionadas en el suelo. El cuerpo orientado hacia el este el sombrero a un lado y las manos unidas, sin prestar la menor atención a la impresión que pudiera causar. Una vez terminada la oración de gracias, se levantó lo mismo que el resto de la congregación y todos abandonaron la iglesia. En cuanto salió el marinero y la poca luz natural que quedaba se iluminó el semblante, los veteranos del lugar lo reconocieron. Era nada menos que Satra John Life, un joven que hacía varios años, que no pasaba por Havenpool, era hijo de la localidad y había perdido a sus padres a temprana edad, por lo que se había hecho al mar antes de lo que era habitual para trabajar en la ruta de Terranova. Habló con algún que otro lugareño sin dejar de andar y explicó que, desde su partida hacía años, había llegado a ser capitán y propietario de un pequeño queche costero que, providencialmente, también se había salvado del temporal. Al poco se acercó a dos muchachos que salían del cementerio algo más adelante. En el momento de su aparición estaban en la nave y lo habían observado con profundo interés. Luego, al salir juntas del templo, se habían puesto a hablar de él. Una era una criatura menuda y delicada, la otra una joven alta, recia y decidida. El capitán Jolaif observó los rizos sueltos de la menena, la espalda y los hombros, y hasta los talones durante un buen rato. —¿Quiénes son esas dos muchachas? —susurró a su vecino. —La pequeñita es Emily Hanning, la alta Joanna Pippard. —Ah, ahora me acuerdo, por supuesto. Se acercó, se detuvo a su lado y la miró del reojo con gesto cordial. —Emily, ¿no me conoce? —preguntó dirigiendo los ojos, castaños y radiantes hacia ella—. «Creo que sí, señor Jolaif», repuso la joven con timidez. Su acompañante lo miraba con sus ojos oscuros. «La cara de la señorita Joana no la recuerdo con la misma facilidad», prosiguió el recién llegado. «Pero sé que sus orígenes sé también de su familia». Siguieron andando y charlando... Jorayf les contó los detalles de su última salvación milagrosa hasta que llegaron a la esquina de Sloop Lane, donde residía Emily. Con una inclinación de cabeza y una sonrisa, la joven los dejó. Después el marinero se despidió también de Joanna, pero no tener recado cometido concreto que requiriera su presencia... Dio vuelta y volvió a casa de Emily. La muchacha vivía con su padre, que se hacía llamar contable, si bien la hija llevaba una pequeña papelería como medio de subsistencia complementario, para compensar las lagunas de la actividad un tanto incierta de su progenitor. Al entrar Yolaif, se los encontró a punto de tomar el té. «Ah, no sabía que fuera tan tarde». —dijo. En fin, acepto una taza encantado. Se quedó a tomar el té y mucho rato más, y se puso a contar aventuras de su vida de marinero. Se acercaron a escucharlo varios vecinos a los que invitaron a entrar. En cierto modo, Emily cayó a los pies del joven aquella velada de domingo. En el transcurso de una o dos semanas, la pareja llegó a un entendimiento romántico. Una noche de luna del mes siguiente, subía la cuesta que salía de la ciudad en dirección este Sardrax, dirigiéndose a la zona residencial de las afueras en las que estaban las casas a la moda, si es que podía hablarse en esos términos de algo situado cerca de aquel viejo puerto. Cuando vio delante de él una figura a la que Debido a la forma en que se volvía para mirar, tomó por Emily. Sin embargo, al acercarse descubrió que se trataba de Joana. Le dedicó un saludo cortés y siguió andando a su lado. «Siga su camino o Emily se pondrá celosa», recomendó la chica. Al marinero no pareció gustar el consejo y siguió con ella. Jamás logró recordar con claridad lo que le dijo y se hizo durante aquel paseo, pero de un modo u otro, Joana se las arregló para alejarlo de su más delicada y más joven rival. A partir de esa semana se vio cada vez más a Jolaif en compañía de Joana, y menos en la de Emily, y pronto empezó a rumorearse por el muelle que el hijo del viejo Jolaif que había regresado tras surcar los mares, iba a casarse con la primera de esas dos jovencitas, para gran decepción de la segunda. Inmediatamente después de que empezara a circular esta noticia, Joana se vistió una mañana para dar un paseo y se encaminó a casa de su amiga, en la mencionada Boca Calle, la historia del profundo pesar de Emily por la pérdida de también había llegado a sus oídos y la conciencia le reprochaba habérselo arrebatado. Por su parte, no estaba del todo contenta con el marinero. Agradecía sus atenciones y perseguía la dignidad del matrimonio, pero no había llegado a sentir un amor profundo por él. Para empezar, era ambiciosa y socialmente la posición de Yolife. No era ni mucho menos tan buena como la suya. Siempre existía para una mujer hermosa la posibilidad de casarse con un hombre de un nivel considerablemente superior. Hacía tiempo que le rondaba por la cabeza la idea de que no se opondría rotundamente a devolvérselo a Emily, si su amiga estaba realmente muy encaprichada de él. A tal efecto había escrito una carta de renuncia, Carta que llevaba en la mano con la intención de enviarla si alguna observación personal de Emily la convencía de que la pobre estaba sufriendo. Joana tomó por Sub Lane y fue hasta la papelería que estaba por debajo del nivel de la calle. El padre de Emily nunca se encontraba en casa en aquella hora del día, y parecía que también ella había salido, pues la visitante no consiguió que nadie respondiera a su saludo. Los clientes se acercaban tan poco a menudo al negocio que cinco minutos de ausencia de la propietaria no tendrían gran importancia. Joana esperó en la tiendecita donde Emily había expuesto artículos que de por sí tenían poco valor, con un buen gusto, como saben hacer las mujeres, que disimulaba la precariedad de las existencias. De pronto vio una figura que se detenía delante del escaparate. Al parecer absorta en la contemplación de libritos de seis peniques, paquetes de papel y grabados colgados de un gordel. Era el capitán Jolaif, que escudriñaba el local para ver si Emily estaba sola. Movida por el impulso de no verse con él en un lugar donde se respiraba la presencia de su amiga, Joanna se metió por la puerta que comunicaba con la trastienda. Era algo que ya había hecho con frecuencia, pues gracias a su trato con Emily tenía libertad para moverse por la casa sin ceremonias. Jo Life entró entonces. A través de la fina cortina que tapaba el cristal divisorio, Joana comprobó que lo decepcionaba no encontrar a Emily. El marinero iba a salir ya cuando la silueta de la muchacha oscureció el umbral. Volvía con prisas, de hacer algún recado y a toparse con el capitán, dio un paso atrás, como si fuera a salir otra vez. «No huyas, Emily, por favor», pidió él. «¿De qué tienes miedo?» «No tengo miedo, pero es que... es que te he visto así de repente y me has dado un susto». Su voz indicaba que el corazón le había dado un brinco mayor que el resto del cuerpo. «He entrado porque pasaba por aquí», dijo él. «¿Querías papel?», preguntó la muchacha mientras se colocaba toda prisa tras el mostrador. «No, no, Emily. ¿Por qué te pones ahí detrás? ¿Por qué no te quedas a mi lado? Se diría que me odias». «No es verdad. ¿Cómo iba a odiarte?» —Pues entonces, sal, para que podamos hablar como Dios manda. Emily obedeció con una risita y se puso de nuevo a su lado en la parte pública de la tienda. —Así se hace, cariño. —No debes decir eso porque esas palabras son para otra. —Ah, te entiendo bien. —Pero Emily, juro por mi vida que hasta esta mañana no he sabido que me tenías el más mínimo aprecio. De otro modo nunca habría actuado así. Tengo en gran estima a Johanna, pero sé que desde el principio no me ha querido más que como se quiere a un amigo, y ahora veo delante de mí a la que debería haber pedido en matrimonio. ¿Sabes una cosa, Emily? Cuando un hombre vuelve a tierra tras un largo viaje por mar, está completamente ciego. Es incapaz de saber qué mujer le interesa. Todas le parecen iguales, hermosas criaturas, y acepta con facilidad a la primera que se presenta, sin pensar si ella lo ama o si él puede amar más a otra. Pero al principio me sentí más inclinado por ti, pero eras tan tímida y retraída que imaginé que no querrías que te molestara, así que decidí por Joana. No digas nada más. —Hazme el favor, rogó ella, casi sin aliento. —Vas a casarte con ella el mes que viene, y no está bien que... que... —¡Ay, Emily, cariño mío! —exclamó el capitán, y sin darle tiempo a reaccionar, rodeó su menuda figura con los brazos. Joana, detrás de la cortina, palideció y trató de apartar la vista, pero no lo logró. Solamente a ti te quiero como debe querer un hombre, a la mujer con la que va a casarse. Y por lo que me ha dicho Joana sé que no pondrá reparos a darme la libertad. Quiere casarse con un hombre de mejor posición, lo sé, y solo ha aceptado mi propuesta por cortesía. Una muchacha alta y hermosa como ella no es candidata para ser la mujer de un simple marinero. —Tú serías la más indicada. La besó, una y otra vez. Y la flexible figura de la joven se estremeció ante el ímpetu de sus brazos. —No sé, no, no sé. —¿Estás seguro de que Joana va a romper el compromiso? —¡Ay! ¿Estás seguro porque... Sé que no querrá hacernos desgraciados. Me dará la libertad. «¡Ay, eso espero! ¡Ojalá! Pero no te entretengas». Sin embargo, el capitán se quedó hasta que llegó un cliente en busca de una barrita de lacre de apenique, momento que aprovechó para marcharse. Joana, verde de envidia ante semejante escena, buscaba una salida por donde escapar. Salir de allí sin que Emily supiera que había ido era indispensable. Fue sigilosamente de la trastienda al pasillo y de allí a la puerta de entrada de la vivienda por la que salió a la calle sin hacer ruido. La caricia de la que había sido testigo había dado al traste con todas sus resoluciones. No podía dejar libre ahora. Al llegar a casa quemó la carta y le dijo a su madre de que si se presentaba el capitán Jolaif, estaba indispuesta y no podría recibirlo. Sin embargo, el marinero no fue a verla. Se limitó a hacerle llegar una nota en la que expresaba con palabras sencillas el estado de sus sentimientos y le pedía permiso para acogerse a sus insinuaciones de que también su afecto por él era poco más que amistoso, lo que le permitiría anular el compromiso». Contemplando el puerto y la isla situada más allá, esperó y esperó en su cuarto una respuesta que no llegaba. La incertidumbre se hizo tan insoportable que, cuando ya había oscurecido, enfiló la calle mayor. No podía contenerse, tenía que ver a Joana para averiguar el destino que le aguardaba. La madre le informó de que estaba indispuesta y, ante sus preguntas, reconoció que era por culpa de una carta suya que había recibido y que la había angustiado mucho. Tal vez usted esté al tanto de lo que decía en ella, señora Pipar, aventuró él. Ella confesó que sí y añadió que se veían en una posición muy dolorosa. Así pues, y temiendo ser culpable de una atrocidad, el marinero explicó que, si su nota había hecho sufrir a Joana, habría sido por un malentendido, pues él había creído que más bien sería un alivio. En caso contrario, cumpliría la palabra dada y la muchacha podría considerar que aquellas líneas no se habían escrito nunca. A la mañana siguiente recibió un recado de la joven, Transmitido de palabra para que fuera a recoger aquella tarde a la salida de una reunión. Así lo hizo y, mientras andaban, del ayuntamiento a casa de Joana esta le dijo cogiéndolo del brazo. Todo sigue igual que antes entre nosotros, ¿verdad? ¿Tu carta fue un error? Todo sigue igual, repuso él, si tú dices que así debe ser. -Es mi deseo -dijo ella, con el gesto endurecido y pensando en Emily. Él era un hombre religioso y escrupuloso, que respetaba sus promesas como si le fuera la vida en ello. La boda se celebró poco después, tras haber expresado a Emily con toda la delicadeza posible el error que había cometido al creer que la actitud de Joana era un reflejo de su indiferencia. Un mes después de las nupcias, falleció la madre de Joana y la pareja se vio obligada a concentrarse en asuntos muy prácticos. Sin otra familia, la recién casada no podía ni pensar en que su marido volviera a embarcarse, así que la cuestión era qué podía hacer el marinero en Havenpool. Finalmente decidieron encargarse de una tienda de comestibles de la calle Mayor que a la sazón estaba en traspaso. Él no sabía nada de cómo llevar un comercio, y Joana, muy poco, pero esperaban aprender. A regentar la tienda de ultramarinos dedicaron a partir de entonces todas sus energías, y desde entonces siguieron a su cargo durante muchos años, sin excesiva fortuna. De su unión nacieron dos hijos, ambos varones, a los que la madre adoraba hasta la idolatría. Aunque nunca hubiera querido el padre con pasión, se desvivía por ellos y les dedicaba toda su atención. No obstante, la tienda seguía sin prosperar y los grandes sueños de Joana sobre la educación y la carrera profesional de sus hijos se vieron menguados por la dura realidad. Sus estudios fueron muy limitados, pero al vivir junto al mar, se interesaron por todas las artes y empresas náuticas atractivas para los muchachos de su edad. El principal interés de la vida matrimonial de los Yolaif, fuera de los asuntos inmediatos de su hogar, se había centrado en el casamiento de Emily. Por una de esas casualidades de la vida que encuentran a quienes se esconden en rincones inesperados, pasando por alto a quienes están en lugares más visibles, la delicada joven había llamado la atención de un acomodado comerciante de la ciudad, que era viudo y algunos años mayor que ella, aunque estaba en la flor de la vida y muy enamorado. Al principio Emily había declarado que jamás de los jamases se casaría con nadie. Pero el señor Lester había preservado con discreción y por fin había conseguido un consentimiento con reservas. Había perseverado. También esa unión tuvo como fruto dos criaturas y a medida que fueron creciendo y prosperando... Emily confesó que nunca se había imaginado llegar a ser tan feliz. La casa del respetable comerciante, una de las mansiones de ladrillo visto grandes y macizas, que con frecuencia abundan en las ciudades tradicionales, daba directamente a la calle Mayor, casi enfrente de la tienda de comestibles de los you Life. De este modo Joanna tuvo que soportar que la mujer cuyo puesto había usurpado por pura avaricia contemplara desde su posición de relativa riqueza el humilde escaparate con sus panes de azúcar polvorientos, sus montones de pasas y sus latas de té del comercio que le había tocado en suerte regentar. Además el negocio había menguado hasta el punto de que Joana se veía obligada a despachar personalmente y se sentía molesta y humillada al pensar que, desde su gran salón en la acera de enfrente, Emily Lester pudiera ser testigo de sus idas y venidas tras el mostrador, siempre, a la disposición de desdichados clientes de tres al cuarto, cuyas visitas se veía obligada a agradecer poniendo buena cara. Eran gente a la que debía tratar con cortesía por la calle, mientras Emily paseaba tranquilamente con sus hijos y la institutriz y charlaba con las personas más refinadas de la ciudad y del barrio. Aquello era lo que había conseguido a no permitir que Sadra Jolife, al que amaba con tampoco poco afán, destinara su afecto a otra mujer. El antiguo marinero era un hombre bueno y honrado, y le había sido fiel de corazón y de obra. Al tiempo había cortado las alas de su amor por Emily al entregarse a la madre de sus hijos. Había olvidado en gran medida la impulsiva atracción de antaño, y Emily se había convertido a sus ojos en una mera amiga. Lo mismo le había sucedido a ella. Tal vez, si hubiera tenido el más mínimo motivo para estar celosa, Johanna se habría sentido casi satisfecha, pues lo cierto es que era el sometimiento absoluto, tanto de Emily como de él, a las consecuencias de lo que ella misma había tramado, lo que nutría su descontento. Él no estaba dotado de la fina perspicacia necesaria para explotar un comercio entre tanta competencia. Cuando un cliente preguntaba si el tendero podía recomendar sinceramente el maravilloso sucedáneo que un representante pertinaz lo había obligado a incluir entre sus productos, respondía que cuando no se ponían huevos en un pastel resultaba difícil notar su sabor y, si le preguntaban si su auténtico café moca era auténtico, replicaba con gesto serio que sólo en el sentido que se le daba en los negocios pequeños. Ese no era el camino de la riqueza. Un día de verano, mientras el caserón de ladrillo de la acera de enfrente proyectaba el sofocante calor del sol en el interior de la tienda, donde estaban solos marido y mujer, Joana dirigió la vista hacia la puerta de Emily delante de la cual se había detenido el carruaje de un visitante adinerado, últimamente había reconocido en la actitud de Emily indicios de condescendencia. Joana le dijo con tristeza, «Lo cierto es que no has nacido para comerciante, no te educaron para llevar una tienda» y es imposible que un hombre haga fortuna en un oficio en el que ha llegado por casualidad y con precipitación como tú en este caso. Él le dio la razón, como hacía siempre en todo. «No es que me importe un comino hacer fortuna», añadió alegremente. «Ya soy lo bastante feliz y más o menos vamos tirando». Joana volvió a mirar el caserón entre la cortina de botellas de encurtidos. Vamos, tirando, sí, repitió con amargura. Pero mira la de dinero que tiene Emily, con lo pobre que era. Sus hijos irán a la universidad, sin duda, y piensa en los tuyos que se ven obligados a ir a las escuelas de la parroquia. Nadie le ha hecho mejor favor a Emily, replicó él con buen humor, después de pensar en su antiguo amor. Nadie le ha hecho mejor favor que tú, Joana, cuando le aconsejaste que se apartara de mí y pusiste fin a aquel levaneo sin sentido entre ella y yo, algo que la dejó en disposición de darle el sí a Lester cuando apareció en su vida. Aquel comentario casi la enfureció. No hables de lo que ya pasó, suplicó con amarga tristeza. Dedícate mejor a pensar por el bien de los niños y por el mío propio, cuando no por el tuyo, en cómo vamos a hacernos más ricos. —Bueno —contestó él, poniéndose serio—, a decir verdad nunca me he sentido capacitado para este trabajo, aunque no me haya atrevido a decirlo. Creo que necesito más sitio para desplegar las alas, un lugar más despejado para alzar el vuelo cosa que aquí no puedo hacer, rodeado de amigos y vecinos. Podría enriquecerme como el que más si hiciera las cosas a mi manera. Ojalá. ¿Y cuál es tu manera? Volver a embarcarme, volver a hacerme a la mar. Había sido precisamente ella la que lo había retenido en tierra, pues aborrecía la vida de semiviudedad de las mujeres de los marineros. Pero en ese momento la ambición pudo con el instinto y preguntó, ¿De verdad crees que ese es el camino para triunfar? Estoy convencido de que no hay otro. ¿Quieres marcharte? No por gusto, eso te lo digo bien claro. No existe el amar placer como el que puedo tener aquí en mi tienda, Joana. Para ser sincero, no siento ningún apego por el agua del mar. Nunca me ha gustado mucho, pero si de lo que se trata es de hacer fortuna para ti y para los chavales, eso ya es otra cosa. Es la única posibilidad para un hombre como yo, nacido y criado como navegante. ¿Tardarás mucho en ganar dinero? Bueno, depende, puede que no. A la mañana siguiente... Sacó de una cajonera la chaqueta náutica que había llevado los primeros meses al regresar. Le quitó las polillas, con un buen cepillado se la puso y se dirigió al muelle. El puerto seguía haciendo buen negocio con el comienzo de Terranova, aunque no tanto como en otro tiempo. No tardó mucho en invertir todo lo que tenía en la adquisición de una participación en la propiedad de un bergantín del que fue nombrado capitán. Dedicó unos meses al comercio costero, intervalo en el que se quitó de encima la herrumbre acumulada durante la etapa de tendero y en primavera bergantín zarpó rumbo a Terranova. Joana se quedó en casa con sus dos hijos, que estaban convirtiéndose en fuertes muchachotes y se ocupaban en distintas tareas por el puerto y el muelle. «Da igual, hay que dejarlos trabajar un poco», se decía su siempre complaciente madre. «Nuestras necesidades lo imponen ahora, pero cuando vuelva él apenas tendrán diecisiete y dieciocho años, y podremos apartarlos del muelle y buscar un buen tutor que se ocupe a fondo de su educación. Con el dinero que tendrán quizá lleguen a parecerse a dos caballeros de verdad» igual que los maravillosos hijos de Emily Lester, siempre con su álgebra y su latín. La fecha de retorno de él iba acercándose y por fin llegó, pero él no apareció. En el puerto tranquilizaron a Joan asegurándole que no había motivo de preocupación, pues era difícil calcular el regreso de un barco de vela. Y estaban en lo cierto, ya que a última hora de un día lluvioso, aproximadamente un mes después de la fecha prevista, se anunció que la nave se acercaba. Al poco se oyeron por el pasillo las botas de marinero, que por fin hizo su entrada. Los chicos habían salido antes de conocer la noticia y Joana estaba sola. Pasada la primera emoción del reencuentro, él explicó que el retraso se había debido a un pequeño contrateado especulativo que había dado buenos frutos. Tenía muy claro que no podía decepcionarte y me parece que tendrás que reconocer que lo he hecho, exclamó. Con esas palabras sacó un enorme bolsón telona, repleto y abultado como la bolsa de dinero del gigante al que mató Juan, el de las habichuelas. La desató y la volcó encima de su mujer, que estaba sentada en la silla baja cercana al fuego. Un montón de soberanos y guineas. En aquellos días había guineas en esta tierra. Cayó de golpe en su regazo y el peso ahuecó el vestido hacia tocar el suelo. «Ahí tienes», exclamó, satisfecho. «Ya te había dicho que lo conseguiría, cariño, y lo he conseguido». O no no obstante, el rostro de su mujer, después de la primera impresión, no retuvo la gloria de la posesión. «Esto es mucho oro, desde luego», reconoció. «¿Pero no hay más? ¿Más? A ver, querida Joana, ¿te das cuenta de que en ese montón hay 300 piezas? Es una fortuna». «Sí, sí» una fortuna, para los cálculos de la mar, pero para los de tierra... Aún así, de momento, dejó a un lado las consideraciones sobre el dinero. Los muchachos regresaron al poco rato y el domingo siguiente él volvió a expresar su gratitud a Dios, en aquella ocasión, por el medio más habitual de la acción de gracias general. Sin embargo, unos días después, cuando surgió la cuestión de cómo invertir el dinero, el marinero le dijo a su mujer que no la veía tan satisfecha como habría sido esperar. —Bueno, es que nosotros contamos de 100 en 100 pero ellos, subrayó señalando con la cabeza la cera de enfrente, van de mil en mil. Desde que te fuiste se han hecho con un carruaje de dos caballos. —No me digas. —Mi querido satras, tú no sabes cómo funciona el mundo. En fin, haremos lo que podamos, pero que quede claro que ellos son ricos y nosotros no hemos salido de pobres. La mayor parte del año pasó sin sí, mucho entusiasmo. Joana iba de un lado a otro de la casa y la tienda con aire triste, y sus hijos seguían haciendo trabajos por el puerto y sus alrededores. —Joana... «Veo por tus movimientos que no es suficiente», dijo él un día. «No, no es suficiente», admitió ella. «Mis chicos van a tener que ganarse la vida al timón de los barcos propiedad de los Lester. y pensar que en tiempo yo estaba por encima de ella». El marido, que no era amigo de las discusiones, se limitó a murmurar que podía hacerse al mar de nuevo. Lo meditó varios días, y viniendo del muelle una tarde anunció de improviso. Podría conseguirte lo amor mío con un viaje más, sin duda. ¿Conseguir el qué? Pues que pudieras contar de mil en mil y no de cien en cien. ¿Sí? Si pudiera llevarme a los dos muchachos. Joana se quedó blanca como el papel. «No digas esas cosas», replicó apresuradamente. «¿Por qué?» «Pues porque no me gusta oírlas. El mar es peligroso. Quiero que sean jóvenes refinados, no que corran peligros». «No puedo permitir que se jueguen la vida en alta mar». «No, de ninguna de las maneras, jamás». «Muy bien, cariño, no se hable más». Al día siguiente, tras un silencio, su mujer preguntó. —En el caso de que te acompañaran, se notaría mucho la diferencia, supongo, en los beneficios, ¿verdad? —Pues se triplicaría lo que podía sacar de la empresa yo solo. Bajo mi supervisión rendirían igual que dos o más como yo. —Cuéntame más, le pidió ella algo más tarde. «Bueno, los muchachos tienen casi tanta maña como un capitán en el manejo de una embarcación, vive Dios. No hay en todos los mares del norte lugar más endiablado que los bancos de arena de este puerto, y ahí han practicado desde la infancia. Además son muy formales. No encontraría esa formalidad y esa honradez en media docena de hombres que les dobraran la edad. Pero en alta mar hay muchos, muchos peligros. Ahora, además, «Corren rumores de guerra, ¿no?», apuntó ella nerviosa. «Sí, bueno, riesgos habrá. Claro que...» La idea fue creciendo y desarrollándose, angustiado y aplastado el corazón de la madre. Los aires de superioridad de Emily ya no tenían parangón, resultaban insoportables. La mujer de Satras no podía evitar... Agustiarlo hablando de cuán pobres eran en comparación. Al recibir la propuesta de un viaje comercial, los dos jóvenes, afables como su padre, se mostraron bien dispuestos a zarpar, aunque, al igual que su padre, no sentían un gran fervor por el mar. Se entusiasmaron bastante al conocer los detalles del proyecto. Todo dependía ya únicamente del consentimiento de su madre, que lo negó una buena temporada hasta que por fin cedió. Los muchachos podían acompañar a su padre. Sadrach se dispuso muy contenido, el cielo había velado por él hasta la fecha y por ello había dado gracias. Dios no abandonaría a quien le eran fieles. Todo lo que los Yolai poseían en este mundo se invirtió en la empresa. Las existencias de la tienda se redujeron al mínimo para garantizar el sustento básico de Joana en su ausencia, que debía prolongarse durante toda la llamada temporada de Terranova. No sabía muy bien cómo iba a resistir la larga espera, pues la vez anterior los chicos se habían quedado con ella, pero se armó de valor para la prueba. Cargaron el barco de botas y zapatos, ropa ya confeccionada, aparejos de pesca, mantequilla, queso, cordaje, lona para las velas y muchos otros bienes. El objetivo era volver con aceite, pieles, pescado, arándanos y todo lo que encontrasen a lo largo de la ruta, pero iban a comerciar mucho en otros puertos antes de emprender el camino, con lo que ganarían mucho dinero». El bergantín zarpó una mañana de lunes de primavera, pero Joana no presenció la partida. No podía ver con sus propios ojos la escena de la que había sido responsable. Consciente de ello, él la avisó de un día para otro de que iban a levar anclas a la mañana siguiente antes del almuerzo. Cuando se despertó a las cinco y los oyó trajinar en el piso de abajo, no se apresuró a descender, sino que se quedó en la cama tratando de «reunir fuerzas» para la despedida, imaginando que saldrían hacia las nueve, como en el viaje anterior. Cuando por fin bajó, se topó con unas palabras escritas con tiza en la superficie inclinada del buró, pero ni rastro de su marido y sus hijos. En las frases garabateadas a toda prisa... El capitán le informaba de que se había ido de aquel modo para ahorrarle el sufrimiento de la despedida. Debajo sus hijos habían añadido «Adiós, madre». Salió a la carrera hacia el muelle y miró desde el puerto el borde azul del mar, pero apenas alcanzó a ver los palos y las velas hinchadas de Joana. ninguna figura humana. «Soy yo» la que los ha obligado a partir, exclamó fuera de sí, y se echó a llorar. En la casa, el adiós escrito con tiza casi le partió el alma. Pero cuando entró en la tienda y miró la casa de Emily allí enfrente, un destello de triunfo iluminó su delgado rostro ante la perspectiva de liberarse de la servidumbre de la subordinación. Para ser justos con Emily, hay que reconocer que sus aires de superioridad eran fundamentalmente producto de la imaginación de Joana. La mujer del comerciante no podía ocultar que sus circunstancias eran más espléndidas que las de su antigua amiga, pero cada vez que se cruzaban, cosa que ya no sucedía muy a menudo, se esforzaba por atenuar las diferencias en la medida de lo posible. Transcurrió el primer verano, y Joana siguió a duras penas al frente de la tienda, que consistía ya en poco más que un escaparate y un mostrador. Emily era, en realidad, su única clienta de «relevancia». Si bien su amable predisposición a comprar cualquier cosa sin poner en duda la calidad de los productos, resultaba un tanto hiriente. Su actitud acrítica era de una protectora, sino la de una benefactora. Pasó luego el largo e inhóspito invierno. El buró, puesto contra la pared, protegía la despedida escrita con tiza, pues Joana no había tenido valor para borrarla y a menudo la contemplaba con lágrimas en los ojos. Los apuestos hijos de Emily habían vuelto a casa a pasar las vacaciones, y se habló de su ingreso en la universidad, mientras Joana seguía sobreviviendo como quien dice, conteniendo la respiración, como quien se sumerge en el agua. Apenas quedaba un verano para que terminara la temporada. Al acercarse el fin del plazo estipulado, Emily fue a visitar a su amiga de otro tiempo. Le habían dicho que empezaba a impacientarse porque hacía varios meses que no recibía carta ni de su marido ni de sus hijos. Las sedas de su vestido susurraron con arrogancia cuando, en respuesta a la invitación prácticamente inaudible de Joana, se coló por el hueco del mostrador y entró en la trastienda. «Tú eres el éxito y yo lo contrario», clamó Joana. «¿Pero por qué dices eso? Si van a volver con una fortuna porque lo he oído. Ah, ¿acaso van a volver? La duda me puede, los tres en un mismo barco, solo de pensarlo. Ya hace meses que no sé nada de ellos. Pero aún no se ha cumplido el plazo». No llames al mal tiempo. Nada me compensará de la angustia de su ausencia. Entonces, ¿por qué los dejaste marchar? Os iban bastante bien las cosas. —Los obligué —gritó, mientras se volvía enérgicamente hacia Emily. ¿Y sabes por qué? Pues porque no soportaba ver que nosotros íbamos tirando simplemente mientras vosotros erais ricos y prosperabais. Ahora que te lo he dicho, odiame si quieres. Jamás te odiaré, Joana. Y posteriormente demostró la verdad de sus palabras. Llegó el fin del otoño y, aunque el bergantín ya tendría que haber arribado al puerto, nada semejante a Joana había aparecido en el canal formado entre las arenas. Era ya el momento de inquietarse. Acurrucada junto al fuego, Johanna Jolaif tenía un escalofrío cada vez que corría una ráfaga de viento. Siempre había temido y detestado el mar. Le parecía una criatura traicionera, impaciente y viscosa, que ganaba su gloria a costa del sufrimiento de las mujeres. Sin embargo, repetía, «Tienen que venir, tienen que venir». Recordó entonces que él había dicho antes de emprender el viaje que, en caso de regresar sanos y salvos, con su empresa rematada por el triunfo, iría a la iglesia como ya había hecho antes del naufragio y se arrodillaría con sus hijos para dar gracias por haber sobrevivido. Así pues, la mujer empezó a frecuentar la iglesia mañana y tarde, y a sentarse en el banco más adelantado el más próximo al escalón del coro y el presbiterio, del que rara vez apartaba los ojos. Allí se había arrodillado, en la flor de la juventud, su marido. Conocía hasta el último centímetro el sitio en el que se le habían clavado sus rodillas, veinte inviernos atrás. Veía su silueta al colocarse allí, el sombrero en el escalón junto a él. Dios era bueno. Sin duda su marido volvería a arrodillarse en ese mismo lugar con su hijo, a cada lado, como había dicho. «George aquí, Jim allí». De tanto observar el escalón mientras rezaba, casi le parecía ver a los tres ya de vuelta y arrodillados en él, las dos figuras esbeltas de sus muchachos y la otra, más corpulenta, entre uno y otro. Se imaginaba las manos unidas y las cabezas dibujadas contra el muro oriental. La fantasía llegó a convertirse prácticamente en una alucinación. Ya no podía dirigir los cansados ojos hacia aquel punto sin verlos. Y, sin embargo, no volvían. Dios era misericordioso, pero aún no había tenido a bien apaciguar el alma de Joana. Era su expiación del pecado de haberlos convertido en esclavos de su ambición. Pero no tardó en ser algo más, y su ánimo se aproximaba a la desesperación. Habían pasado ya meses de la fecha prevista, y el bergantín seguía sin aparecer. Joana oía o veía constantemente indicios de su regreso. Cuando subía por la colina de detrás del puerto... Desde donde se veía todo el canal, estaba segura de que un puntito del horizonte que rompía la inmensidad eternamente serena de las aguas, en dirección sur, era el disco del palo mayor de Joana. Y, si estaban en casa un grito o un alboroto cualquiera en la esquina de la bodega municipal, donde la calle mayor iba a morir en el muelle, le empujaba a ponerse en pie de un brinco y exclamar. «¡Son ellos!» Pero no eran ellos. Las figuras imaginarias se arrodillaban todos los domingos por la tarde en el escalón del coro, pero las reales no. Mientras la tienda se había quedado en los huesos, por así decirlo, por culpa de la apatía en que habían desembocado su soledad y su sufrimiento. Había dejado de adquirir las más mínimas existencias y con ello ahuyentado a su última clienta. Ante tan apurada situación, Emily Lester intentaba por todos los medios ayudar a la desdichada Joana, pero se topaba con rechazos constantes. «No me caes bien. No puedo verte», gritaba entre dientes y con voz ronca la que había sido su amiga cada vez que acudía a ella con algún ofrecimiento. «Pero es que quiero ayudarte y tranquilizarte, Johanna», argumentaba Emily. «Eres una dama, con un marido rico e hijos bien criados. ¿Qué puedes querer de un espantajo reconcomido como yo?» «Joanna, lo que quiero es lo siguiente» que te vengas a vivir a mi casa y no te quedes sola en este sitio deprimente ni un día más. ¿Y si vienen y no me encuentran en casa? ¿Pretendes separarme de los míos? No, aquí me quedo. No me caes bien, y no pienso darte las gracias por muy bien que decidas portarte conmigo. No obstante, el tiempo fue pasando y Joana dejó de poder permitirse el pago del alquiler de la tienda y la casa sin ingreso alguno. Le aseguraron que cualquier esperanza de ver regresar a su marido y a sus hijos era en vano, y así, a regañadientes, aceptó el asilo de la residencia de los Lester, donde le asignaron una habitación en el segundo piso, con libertad para entrar y salir, según le pareciera, sin contacto con la familia. Se le volvió el pelo primero entrecano y finalmente blanco por completo. Profundas arrugas surcaron su frente, y su figura demacrada se encorvó. Pero no dejó de esperar a los desaparecidos, y cuando se cruzaba con Emily por la escalera exclamaba malhumorada. «Ya sé por qué me tienes aquí. Van a venir». Y se llevarán una decepción cuando no me encuentren en casa y es posible que vuelvan a irse. Y así te habrás vengado por haberte quitado a él. Emily Lester cargaba con los reproches de aquel espíritu vencido por el dolor. No le cabía la menor duda, como a todos los habitantes de Havenpool, de que él y sus hijos habían naufragado. Hacía años que su embarcación se daba por perdida. A pesar de todo, cuando por la noche la despertaba algún ruido, Joana se levantaba del lecho y se quedaba mirando la tienda por la ventana a la luz de un farol parpadeante, para asegurarse de que no eran ellos. Llegó una noche húmeda y oscura de diciembre seis años después de la partida del bergantín Joana el viento venía del mar y arrastraba una bruma que olía a pescado y se pegaba al rostro como una manopla mojada. Joan había rezado su habitual oración por los ausentes con más fervor y convicción que los últimos meses y se había dormido hacia las once. Sería entre la una y las dos de la madrugada cuando se despertó de repente. Estaba segura de haber oído pasos en la calle y las voces de él y sus hijos que llamaban a la puerta de la tienda de comestibles. Se levantó apresuradamente y casi sin darse cuenta de cómo se vestía, bajó a la carrera la amplia escalera alfombrada de Emily y dejó la vela en la mesita del recibidor, descorrió los pestillos y la cadena y salió a la calle. La neblina que subía por la calle procedente del muelle le impedía distinguir la tienda, aunque estaba bien cerca, así que cruzó y al cabo de un momento estuvo delante de ella. ¿Cómo podía ser? No había nadie. La desdichada echó a andar de un lado a otro como loca y con los pies descalzos, pero no se veía ni un alma. Regresó a la puerta que en otros días había sido la de su casa y la porreó con todas sus fuerzas. Tal vez las hubieran dejado entrar para que pasara la noche porque no quería molestarla hasta la mañana siguiente. Algunos minutos después, el joven que se había quedado con la tienda se asomó a una ventana del piso superior y vio el esqueleto de algo humano en plena calle y a medio vestir. —¿Ha venido alguien? —preguntó la figura. —¡Ah, señora Yolaif! No la había reconocido —respondió el muchacho con cordialidad, pues estaba al tanto del efecto que tenían en ella sus vanas esperanzas. —¡No! ¡No ha venido nadie! Fin